Money. There's nothing really new to tell except for, you know? Uh, I will not talk about it. Just use your message to see it. I am going Gracias por ver este video, si ha sido así recuerda dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con todos tus amigos para que, sean, para que nos unamos más y así que se siga creciendo en lo que queda de año. Y también recuerda te voy a decir una meta, si llegamos a las 50 reproducciones les subiré la noche 6 de este título que ya les mencioné en, en, en el video mismo y en el gameplay que han visto. Y ya después de esto, ya podemos confirmar que hay tercer capítulo confirmado Pero los creadores lo, lo tienen que hacerlo de manera definitiva Y hasta el momento están, están tomándose un descanso Pero ya, para el próximo año, ya veremos la página del tercer, del tercer capítulo disponible Y veremos qué jugabilidad será si Será lo mismo que Snap 1 o va a ser más difícil para que este fan game no sea aburrido sin nada más por decir sí, por mi parte, aquí ha sido EWIN2021 y nos vemos en un próximo video. Bye bye.